Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de Tecnologeando.com Este vídeo va a ser un poco diferente a los que he estado creando hasta el momento Pero es que me he visto la necesidad de compartir esto con todos vosotros Y es que Visa planea permitir a sus socios liquidar transacciones fiat con criptomonedas Nada más y nada menos Está poniendo a prueba un programa que permitirá a sus socios utilizar la cadena de bloques Ethereum que para mi humilde opinión creo que va a abrir un abanico con grandes posibilidades dentro del sector de las criptomonedas. Por otro lado, comentan que el piloto de este desarrollo dejará transferir desde el exchange Crypto.com USDC para liquidar algunas de las transacciones mediante la plataforma de activos digitales Anchorage. Como hemos visto en los últimos meses, muchas empresas e instituciones se han interesado por este mundo. Por ejemplo, hace unos días hemos visto como Elon Musk, fundador de Tesla y una de las personas más poderosas económicamente a día de hoy, conocido también por su estrecha relación con el mundo de las criptomonedas, informaba a sus clientes que ya es posible poder realizar pagos de los vehículos Tesla con bitcoins. Esto solo son buenas noticias para las blockchains y es que cada día que pasa están más y más aceptadas por todo el mundo. Además, el criptoactivo en el que Visa se está planteando aceptar transferencias es una de las monedas conocidas como stablecoin. Y bien diréis, ¿qué significa esto? Pues bien, simplemente son criptomonedas creadas para tener un valor lo más aproximado al dólar, siendo los criptoactivos con menos riesgo a la hora de operar. Tenemos diferentes stablecoins en el mercado como USDT, DAI o BUSD, aunque Visa se ha interesado por USD Coin, la moneda estable del exchange centralizado Coinbase, uno de los líderes en el sector de esta industria. Así que con esto dicho, nada más que añadir, solo quería comentar esta noticia que me ha parecido interesante y si os gustan este tipo de vídeos cortitos explicando noticias de actualidad, dejadmelo saber en los comentarios y haré por subir más contenido de este tipo. Muchas gracias, os espero en nuevos vídeos y hasta luego.